Hola amigos, mi nombre es Marisela y hoy estamos celebrando la cocina chilena. Vamos a preparar una rica palta a la reina, que es un plato típico de Chile, hoy día en el 18 de septiembre, día de la dependencia chilena. Quiero que me acompañen en mi cocina y vamos a cocinar. Los ingredientes para la panta la reina son el pollo deshebrado, la mayonesa, de preferencia hecho en casa, pero también puede ser uno que compras en la tienda. A esta palta de la reina le vamos a poner cilantro, cebolla, cebolla en verde largo, Morrón, aquí morrón, aceitunas, el ingrediente estrella, palta, sal, pimienta, una lechuga, o oh, pececitos de lechuga. Y también vamos a hacer una vinagreta sencilla con aceite de olivo y limón. Okay. Vamos a poner la palta y las vamos a machucar un poquito. Este paso lo pueden hacer los niños. echar un poquito más de salsa. no lo queremos muy molido, vamos a echar el pollo, le vamos a echar mayonesa hecha en casa, unas dos cucharaditas, le vamos a echar sal, un poquito de sal, un poquito de pimienta ahorita, le voy a echar todo lo que está aquí de la cilantro y cebolla. mezclar le vamos a echar el morrón para que quede bonito tienen que probarlo para ver si les gusta del nivel de sal o no muy importante pueden robarlo con otra cucharadita y asegurarse que si sí, les gusta el favor. En este caso le falta un poquito de sal. Voy a poner la hojita de lechuga y luego aquí. Aceite. También si quieren se le va a echar un poco de limón. Este que no se le metan tetas. con los niños